diferencias entre colaboración y cooperación tenéis unas ideas en la transparencia, en función de los autores podéis ver diferentes matices, pero en general todo el mundo está de acuerdo que cuando se piensa en cooperación el, el énfasis recae en el producto final en el ámbito del aprendizaje escucharéis más veces el tema de trabajo en colaboración, trabajo colaborativo aprendizaje colaborativo, aprendizaje en colaboración y allí el, el, el énfasis no está tanto en el producto final, está en el proceso, en el proceso que se sigue para poder llegar a ese, proceso, a ese producto final. Por lo que, que lo que se espera es que en el proceso emerjan aprendizajes, ¿vale? El aprendizaje en colaboración, el trabajo en colaboración, puede fomentar el aprendizaje de aspectos concretos de una materia. Por eso en muchas ocasiones los profesores os planteamos que hagáis actividades en grupo, que hagáis actividades en equipo. Algunos de vosotros tendréis hermanos pequeños, otros tendréis primos, pequeños, vecinos y supongo que os habéis encontrado en circunstancias donde habéis tenido que explicar alguna cuestión con alguna complejidad de alguna materia a este hermano pequeño, primo pequeño, etc. Y habréis visto que el simple hecho de verbalizar y pensar cómo se va a realizar esta explicación a esta persona más joven, si queréis, eh, os ha ayudado para daros cuenta si de verdad manejabais vosotros también ese concepto, por eso los profesores también os proponemos que trabajéis en equipo en prácticas o cuando os proponemos que trabajéis conceptos concretos con cierta complejidad porque lo que queremos es que entréis en procesos de explicación mutua, cuando os expliquéis unos a otros conceptos, procedimientos asociados a prácticas con cierta complejidad os daréis cuenta si de verdad los controláis. Fijaros que en la actividad que os propuse antes, de pensar de manera individual uh, cuáles son los elementos básicos del trabajo en grupo y que lo comentarais con el compañero de al lado y después lo pusierais en común, ¿vale? Algunos de vosotros, lo que, ¿qué buscaba yo? Buscaba daros la oportunidad a todos de expresar oralmente vuestras opiniones, vuestras ideas. ¿vale? ¿Qué más buscaba? Buscaba que cuando hicierais la puesta en común resumen de lo que habéis hablado entre los dos compañeros fuera más conciso desde un punto intelectual. Como ya lo habíais pensado y razonado y expresado anteriormente, pues la idea no era tan uh, improvisada. Pero fijaros que con esta estrategia no estaba consiguiendo en ningún momento que practicarais habilidades de trabajo en equipo. ¿no? Era simplemente una técnica de aprendizaje. Por eso en ocasiones los profesores os proponemos trabajos más complejos para que además de que os sirvan como procesos de aprendizaje, os sirva para trabajar habilidades de trabajo en equipo.